Hola a todos bienvenidos a un nuevo video de Melikat Blog. En este video te compartiré el significado de soñar con estar enfermo. Soñar con enfermedad puede asustar a algunos, pero no siempre tiene que ver con la salud sino con otro significado. Al soñarte enfermo te está advirtiendo sobre un aspecto de tu vida que estás descuidando en la vida real. En ocasiones tu sueño te está alertando que. Estás tomando un camino equivocado. Como todos los sueños, el significado de soñar con enfermedad tendrá mucho que ver con el contexto de lo que recuerdas otros factores que a continuación te mencionaré cómo se interpretan. Si sueñas que tienes una enfermedad terminal, significa que eres una persona débil de pensamiento, espíritu inseguro y no tener esta fortaleza está empezando a convertirse en un verdadero problema para tu vida. Debes prestar atención a lo que sucede en la actualidad, antes de que tu situación empeore. Este sueño representa que estás muriendo como persona por dentro, aun cuando gozas de una excelente salud. Si sueñas que tienes cáncer, si tu situación actual es estable, significa que gozas de una excelente salud y no necesitas preocuparte por eso. Sin embargo, te invita, a que tomes más tiempo al aire libre y no permitir que el estrés te absorba. Soñar con enfermedad del corazón. Significa que debes prepararte a las falsas amistades, hipocresías y falsos testimonios, ya que existen a tu alrededor personas que fingen una amistad que solo tratarán de hacerte daño y traer problemas para su propio beneficio. Soñar con enfermedad de los huesos. Indica que muy Probablemente las preocupaciones que acarreas tienen que ver con toma de decisiones, con darle forma a una idea o proyecto, con estructuras. Soñar con una enfermedad en la piel. Significa que te preocupa tu futuro, pero crees que tu presente te absorbe, cuando en realidad solo eres tú ahogándote en un vaso de agua y tendrás que saber equilibrar estar preocupado por el futuro inmediato, siendo. Alguien que disfrute su presente. Soñar con un familiar muy enfermo. Significa que se acerca tu propia enfermedad debido a que no presta atención a su comportamiento y excesos. Los familiares se representan como los miedos internos, en este punto, estás tomando la enfermedad de tu familiar como propia, por lo tanto, interpretas su salud como tu propio estado físico. Soñar que estás enfermo y en él sueño te agrada estarlo. Si lo disfrutas es porque te atienden y te visitan, entonces seguramente estás atravesando por una etapa en tu vida donde deseas llamar la atención y que estén al pendiente de ti. Soñar que tu pareja está enferma significa que tiene miedo de no estar cumpliendo con las expectativas de su pareja. Tendrás que trabajar en su autoestima, porque la inseguridad podría arruinar. Tu relación, Soñar con estar rodeado de gente enferma. Significa que debes deshacerte de los prejuicios lo antes posible antes de sacar conclusiones. Soñar que su hijo está enfermo significa que está cansado de la lucha diaria por la supervivencia. Las obligaciones, el estrés y la constante falta de dinero están afectando negativamente a tu mente. Soñar con tu madre enferma. Significa que te Falta cariño y atención. Eres una persona que no parece tener muchas emociones porque estás tratando de presentarte como una persona valiente y confiable ante los demás. Sin embargo, es parte de la naturaleza humana ser vulnerable y mostrar debilidad a veces. Soñar con tu padre enfermo. Significa buenas oportunidades comerciales. Es posible que recibas una oferta en un futuro cercano que no sé puede rechazar. Soñar con tus hermanos enfermos significa que pronto conocerás a una persona influyente que podría ayudarte a lograr algunos planes. Soñar con tus abuelos enfermos significa miedo a la muerte. Es posible que alguien de su familia haya fallecido recientemente, lo que le ha causado una fuerte impresión y bueno. Ha sido todo por el día de hoy, si te ha gustado el video deja tu like y comentario.